Sí. Siendo ayer a las 10 de la mañana, yo estaba desmontándome en, en el oficialato civil en la primera y venía un tipo atrás de mí, me jaló la cartera. No me tumbó, no me hizo nada, nada más, me llevó la cartera con todo mi documento y todo. ¿Qué contenía la cartera? ¿Eh? ¿Qué contenía? Bueno, tenía los documentos míos, eh, eh, portamonedas y una serie de papeles de trabajo. Que eso me tiene mortificada y quisiera que me tiraran la cartera y cogieran el dinero. ¿Tú y, ves? El y el celular también, los lentes míos de trabajar y todo. ¿Qué el llamado que usted hace a las autoridades? Que A ver cómo esto se acaba, porque estamos completamente que con miedo de salir a la calle. No podemos salir a la calle con cartera ni con nada, porque todo se lo arrebatan y se lo llevan a uno. Por favor, las autoridades que hagan lo que puedan, lo más rápido posible, porque estamos... Todo el mundo sufriendo con esta, estos problemas que están sucediendo cada día más.